No existe más ilusión, no existe más fantasía Solo los dos, nadie más, y la historia de cada día de nada, No me importa lo que piensen, lo que, me tanto que nada quiero Los dos nos entendemos, vamos a ver si entre los dos podemos vivir tranquilos nuestro amor, llegar a metas que los dos, que los dos queremos. No existe más ilusión, no existe más fantasía, solo los dos nadie más y la historia del Esta mañana me despierto muy feliz, pues he soñado que hoy estaba junto a ti Y los colores nos volvieron a subir, hemos amado como locos nuestros vivimos Nena, voy a una cosa, que ya la vida solo Entre los dos podemos vivir tranquilos nuestro amor, llegar a metas que los dos queremos. nena, voy a decirte otra cosa: que ya en la vida solo me importa buscar la manera de hacerte feliz, lograr que tú no seas mi único por venir. No existe más ilusión Existe más fantasía, somos los dos, dos nadie más y la historia de cada día, los dos nada más y la historia de cada día.